Una guapísima lo que pasa es que yo no estoy yo no estoy bajando por aquí ni subiendo ¿eh? no estoy por aquí yo estoy por la carretera estoy haciendo serie bueno serie solo y solo repito una serie vale venga el eh, repaso rapidillo de qué estamos haciendo ahora la semana precarrera de la ultra bike vale los 235 8100 o sea la bestia ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo eh, 60 kilómetros aproximadamente con 1.400, 1.500, me parece es que no lo he mirado al final cuánto ha quedado limpio, 1.500 aproximadamente positivos, lo que es el lunes. O sea, la carrera tenemos el sábado a las 7 de la mañana. Entonces hacemos lunes, ¿vale? Domingo descansemos, sí, domingo descansemos, lunes eh, 63 kilómetros, 1.500 positivos aproximadamente, que es subir aquí al Puig Gracios, ¿vale? y os voy a enseñar la, la subida, es un 12 aproximadamente, esta parte final, aproximadamente es un 12, y luego hay la parte de tierra que tiene eh, oscilaciones, ¿vale? Un poco más, un poco menos, aquí la poderosa y entonces subimos por esta carretera, y ya digo, esta parte de aquí más o menos se mantiene ahí un 12, aproximadamente es lo que entramos, alrededor de un 12% de inclinación, y nada, son unos 600 positivos cuando llegas arriba la primera vez, te bajas, haces unos 190 positivos otra vez de nuevo, a ver si pido el sol, ahí, la claridad. Eh, te bajas de nuevo por esta carretera para abajo, ahí, arriba hay una parte de que es tierra. te bajas de nuevo, vas hasta CanSource, y ya digo, vuelves a subir, son 190, si bajas a CanSource unos 200, 210, si no llegas a bajar a CanSource, pues justo te quedas en la de 190 positivos aproximadamente, y lo que hacemos es eso, que hicimos el lunes, repetir cuatro series, porque aquí al final esta carrera lo que pide es desnivel, lo que pide es fuerza en piernas, fuerza en piernas. Entonces, lo que hacemos es que eh, subir súper bien ayer, unas sensaciones buenísimas. Eh, podía subir mucho tramo al 3 con el piñón 3. Tramos aquí de, ya digo, que aquí hay un trozo que será el 14, el 15 en algún momento. Eh, poder subirlo eh, con el piñón 3, con el piñón 2 sin problemas, todo o sea, fantástico, y hoy ya estamos precansados, entonces ya hoy se nota un montón que ya tienes que cambiar, tienes que bajar un piñón más, entonces lo que antes subías al súper bien, ya tienes que meter el 1, eh, o el 2 va muy forzado, o lo que hacías al 3 lo tienes que hacer al 2, porque vamos precansados de ayer, pero ¿cuál es la estrategia esta semana para entrenar? Pues es eso, el lunes, como la carrera es el sábado, el lunes... Sin problema, podemos apretarle, no vamos a meter 100 kilómetros, pero podemos apretarle, que es lo que hemos dicho, unos 63.500. Bien, hay cuatro series para arriba, ¿vale? De, de la subida del Puig Y luego, hoy, que ya vamos más cansados, haremos solo dos series. Es decir, ahora estoy en la primera, que ahora llego arriba, voy a ver si tengo la de eh, Esta es la primera, y ahora después pues, me bajo, vuelvo a repetir, y ya está, saldrán mil positivos. Eh, 50 kilómetros, mil positivos, 52 kilómetros, 1000 positivos, algo así creo que sale. Y ya está, ¿eh? y con eso nos conformamos. Y ya miércoles, descanso, no corremos, solo haremos un pequeño trote de. pequeño trote de correr eh, muy suave, porque tenemos vals la semana que viene, seis días después de acabar la carrera, la semana siguiente. Entonces haremos trotes muy suaves mañana y tarde, mañana y tarde, con algo de serie de cuestas, de correr, de trail. ¿Vale? que ya lo tengo todo el sitio preparado allí al lado de casa, unas tiraderas que hay, y ¿qué más iba a decir? Ya está, va a ser eso, un poquito de pesas, abdominales, es decir, todo el camino, todo lo que estamos haciendo ahora ya a partir de eh, y estos días anteriores, para intentar que la barriga esté lo más delgada posible, pero nos tenemos que ir con un diez y 10,5-11% de grasa corporal, alrededor de eso, menos no se puede ir, ¿por qué? porque cada vez que tú pasas, bueno, cada vez no, cada seis horas tú gastas un kilo aproximadamente en bici. Corriendo gastarías un kilo a lo mejor cada tres horas. Pero en bici más o menos cuenta un kilo que bajas de peso corporal cada seis horas. Eso tengo probado en los entrenos. Entreno de seis horas y bajo un kilo más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú hagas 24 horas, que es la carrera, vamos a bajar cuatro kilos. Es por cuatro, 24. Entonces, nos tenemos que ir con 67 kilos mínimo, mínimo 67 kilos en el cuerpo, mínimo, que es lo que pesa ahora más o menos. 67 kilos en el cuerpo, que es un 11% de grasa corporal en mi caso. Con 66 kilos, yo voy a un 10, con 65 kilos, voy a un 9 más o menos, un 8. Eh, ¿Cómo era? Cada kilo que bajo, yo bajo aproximadamente como un, como un 1% de grasa corporal, aproximadamente. Esto es una cuenta de la vieja, ¿vale? Entonces, yo mi peso, digamos, fino, es 63 pero yo con 63 no puedo venirme a esta carrera porque me quedaría en 59 cuando acabara la carrera, y, y, o sea, entraría en pájara seguro, porque mi cuerpo no está acostumbrado a trabajar con 59 kilos, con tan poca grasa, me quedaría con un, un, 3, un 4, un 5% de grasa, el, el cuerpo bajaría el rendimiento bestialmente, quedaría en pájara y no podría acabar la carrera. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Nos vamos con 67 kilos para que cuando hagamos las 24 horas, aunque vayamos comiendo y todo el rollo, habremos bajado, no, habremos comido 4 kilos. Entonces, cuando acabemos la carrera, aproximadamente podremos estar en unos 63 kilos. Es una zona conocida de yo haber estado trabajando muchas veces en, en trail con 63 kilos, en carreras cortas o en entrenos, cuando he estado fino, 63 kilos. Entonces, es una zona conocida y el cuerpo, en principio, no va a entrar en pánico. Algo entra, algo entra, te baja el rendimiento, porque ya 63 kilos. Salir con 67 y acabar la, en 24, bajar a 63, algo de pánico entra y va a bajar el rendimiento pero no exageradamente pero esa es la primera norma que tenemos tenemos que irnos con 67 kilos más o menos clavados ni 68 ni 66 67, es el punto óptimo, ¿vale? y ya está, así que nada os dejo, voy a a seguir subiendo la cuestecita y ya está, digo, va, lo hago al final digo, va, pues lo aguantes el vídeo y ya está, ahora es eso miércoles descanso jueves descanso y viernes descanso de correr, o sea, de, de bici de bici, ojo, pero haremos actividad no trae el duro, eh actividad, haremos actividad para mantenernos bien, y el viernes por la mañana, haremos una activación chiquitita, que será unos 10-12 kilómetros de bici, muy suave para acabar de probar, cambios frenos, sobre todo cambio, ver que todo está fino fino, y ya la prueba con todo el atadero, o sea, con todas las cámaras enganchadas, a la al cuadro, todo el sistema de, de material de emergencia, de herramientas, todo el sistema de comida. Sistema de comida, ¿no se lo veis? Llevo aquí la alforca ¿ves? Llevo dos alforcas aquí, ¿Ves? ¿Eh? que aquí va la comida. O sea, eh, probamos ya 100% absolutamente, ya lo tengo todo probado porque lo estoy haciendo cada día entrenando, pero digamos que ya al máximo, al máximo con todo el material. Eh, ya elegimos la camiseta en principio aunque nos va a pillar lluvias, parece que nos van a pillar lluvias, o sea, lo que no había antes nos va a pillar días de lluvia y eso es casi lo peor para la bici, porque lentece mucho el lentece, puede ir fresco pero lentece mucho la lluvia, pero es lo que nos va a tocar me parece, me da la impresión viernes, sábado ya vienen lluvia y salimos el sábado o sea que, que mal vamos venga, hasta luego, mucha suerte